Equipos industriales e insumos SAC. Empresa dedicada a la importación y venta de equipos industriales de calidad certificada de la marca Apolo. Con personal altamente calificado y entrenado permanentemente para satisfacción de nuestros clientes. Fabricantes de tratamientos para superficies metálicas, desengrasantes, desoxidantes, fosfatos, selladores, acondicionadores de metales, desincrustantes, removedores de cemento, entre otros. Venta de pintura en polvo de marcas reconocidas. Fabricamos sistemas de pintura completos. Reparación de equipos de pintura en polvo de todas las marcas y modelos. Stock permanente. Repuestos originales. Capacitaciones. Garantía y asesoramiento gratuito. Equipos industriales en sumo sac.